¿Cómo está usted? Hey, maestro Moyo mm, Jodiendo por aquí. ¿eh? ¿Tiene sonido esto? Pues sí, aquí estamos en mi jardín. Bienvenidos. Eh, voy a iniciar la... Eh, es muy religioso todo. La primera edición de Contexto se desarrolló con los artistas y curadores Rolando Castellón y Luis Fernando Quirós, en el lado V de Teorética y en Arceum, con el propósito de activar los archivos en espacios físicos y que detonen la memoria oral y el testimonio de quienes los visitan y habitan. Pasemos porque está bueno, lloviendo. Sí, vamos, para que no se... No Permiso. El libro arte, el vivo arte, el personaje anónimo, la historia a través de las novelas, los, la poesía. Era un chiquillo cuando yo lo conocí, pero... Nos conocimos cuando en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo porque él fue el curador de diseño y yo era curador general. Ahora que usted dice de que me conoció Chiquillo, pues yo lo conocí a usted también más o menos Chiquillo, porque en, el, en 1971, para la primera Bienal de Arte Centroamericano que Rolando expuso, Ahí fue donde lo conocí realmente, ¿verdad? Creo que esa era, hay dos momentos importantes uh -huh. para el arte costarricense con respecto a Rolando, que es su participación en la Bienal del 71, en la cual le dieron el, el, la mención del, de, o el premio de, correspondiente a Nicaragua, que él representaba en ese momento a su país. Y el otro momento es cuando nos encontramos en el museo. Como él era el curador jefe y yo, como curador de diseño. Eso sucedió después de la Mesótica II, que fue un proyecto de él junto con Virginia, en la cual montaron esta eh, eh, exposición que fue, un, que digamos, un hito para la curaduría centroamericana, porque inventaron el nombre Centroamérica en el arte que antes no existía, ¿verdad? A partir de ahí, entonces, los artistas centroamericanos empezaron a ser invitados a participar, a incluirlos en grandes proyectos, y todo eso se lo debemos a, a ese proyecto. Teníamos el, el apoyo fundamental de Virginia, Virginia como, como directora del museo. Cuando se montó Mesótica II en Roma y en, en Turín, sobre todo en Turín, que a mí me tocó... Eh, ir a hacer el montaje y eh, la crítica el montaje el, el, eh, la crítica de un periódico lo que decía es que ellos esperaban un arte exótico un arte exótico como lo que habían visto anteriormente de papagayos, de, de ese tipo de cosas, pero que se encontraban con, con, con arte que resonaba a cañón y a bala. Muy interesante eh, hablar de los de las experiencias, todos los peripecios que hubo para montarlas en, en Europa, ¿verdad? Que se montó en España, ¿fue en España? Sí, fueron vez? cinco países. Eh, yo, por ejemplo, interesante para nosotros como curadores es que en cada país alguien tenía que ir a montarla. Y el que iba a la, a la primera eh, asesoraba al que iba en la segunda. A mí me tocó, por ejemplo, ir a, a Roma, yo, cuando yo, monté, yo la monté en, en la casa de, eh, latinoamericana en París, yo fui. Y después de ahí me fui a Roma a ver el espacio en Roma. Y ya yo le, le anuncié a Luis Fernando el espacio, yo lo medí. Entonces ya llegamos preparados. Él, yo no fui a Turín, eh, fue él con, con, con Pedro y no sabíamos del, del espacio. Vos llegaste ahí cold turkey, como dicen los gringos porque no lo conocía, ¿verdad? Y lo encontró que era un desastre y, y ellos lo, le regalaron a los italianos un espacio nuevo. Ante curada por Gerardo Mosquera, Carolina Ponce de León y Rachel Ways, fue un intento de formular una representación propia del arte de las Américas, en oposición al marco de las celebraciones por el quinto centenario. La exposición se originó en Colombia en 1992 y viajó al Museo de Arte y Diseño de Costa Rica en agosto del 94. Esta fue una de las primeras exposiciones durante la gestión de Virginia Pérez Ratón como directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. La exposición incluyó el trabajo de artistas latinoamericanos, chicanos, latinos, caribeños, indígenas, nativos americanos, afroamericanos, pero no de artistas de Centroamérica. La exposición Mesótica II, Centroamérica, Regeneración, curada por Virginia Pérez Ratón y Rolando Castellón en 1996, fue una respuesta a la exposición Antiamérica. Costa Rica y, el, y, y, y Suramérica, por ejemplo, las exposiciones que se hicieron, curador, curadores que venían de allá a aplicar su propio sistema, su propio contenido, lo que sea, porque querían que todo se pareciera a lo que ellos hacían. Antiamérica, que fue la exposición más importante, que yo la vi en San Francisco, por ejemplo, que llegó allá. Vicky la vio en Los Ángeles o en otro lugar. Y cuando eh, eh, la decisión de la primera exposición fue que los dos estábamos de acuerdo que esa tenía que ser. Ya la exposición había terminado, ya habían mandado unas obras de vuelta, pero todavía estaba y la pudimos recuperar para traerla aquí. No, no completa, pero con la mayoría de los artistas. Yo siempre he creído que que el trabajo que hicimos ahí eh, partió de, de una necesidad que tenía Centroamérica de, de, de tener una voz y ser visible en el panorama de las artes internacionales. Tristemente yo ya había visitado en ese tiempo la Bienal de Venecia y en, lo que había, en la exposición digamos lo que representaba a Nicaragua, Costa Rica y a, a Panamá, me acuerdo que era un un cuadro de unos papagayos todos coloridos y un cuadro de, de Nicaragua era un, un campesino con choneta y todo. ese era el tipo de arte que llegaba a Venecia cuando era la mega del, del arte de ese tiempo ¿verdad? yo creo que ahí empezó a, a perfilarse una visión que, que fue llevada empujada por Virginia para dar a conocer Centroamérica con, otra, con, con la verdad de lo que se hacía acá. El arte por el arte comienza a desaparecer y entonces yo digo, con todo esto que tenemos, con todos los museos, es, un, es una herramienta para educar y especialmente a, nuestro, a nosotros mismos, nuestros niños, mayores, lo que sea, y hablar de esa importancia de, de, de esta herencia maravillosa. Rolando Castellón se mudó a San Francisco en 1956 a la edad de 19 años. En donde estudia en el San Francisco City College. En esa ciudad fue cofundador de la Galería de la Raza en 1970, una galería comunitaria cuya misión fue impulsar el reconocimiento de la cultura latina y chicana. Galería de la Raza, Put a political connotation to to what we're doing because the name Rasa in the context of uh, this country had that threatening association. Rasa being uh, subversive or whatever, It's, um, it was a, and the word Chicano, of course, had that connotation too. So the fact is that we were, we didn't know it, I guess, or I didn't in my naivete, uh, that we were becoming a political group. Just art was our tool, but we actually were trying to first to improve our own uh, professional standing. And when Carlos spent almost eight years in the schools teaching, that means that he got a better job than he would otherwise. In other words, we, as immigrants, we come here and we get the worst possible jobs. And uh, and I think through our involvement in the arts, we were able to, to have. Uh, el we um, En 1972, Castellón fue contratado como coordinador del programa Museum Intercommunity Exchange del Museo de Arte Moderno de San Francisco y en 1975 como curador del museo, un nuevo departamento dedicado a promover encuentros entre culturas y grupos sociales de San Francisco y expandir las audiencias del museo. Castellón organizó exposiciones y eventos públicos como performance de danza, conferencias, programas educativos, conciertos y actividades experimentales. En Teorética, Rolando colaboró con la curaduría de proyectos como Curator's Choice, producido en el 2006, así como en la realización del seminario Temas Centrales 1 en el 2000. Luis Fernando Quiroz y Rolando Castellón fueron coeditores de la revista Fanal, una publicación del Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Entre julio de 1994 y junio de 1997 se editaron 16 números, los cuales incluían reseñas y ensayos sobre la escena artística contemporánea en Centroamérica. La fatal... Es una Después de que nos fuimos del museo, queríamos seguir con la revista y cuando nos fuimos, se descontinuó. Nosotros queríamos retomarla, pero no podíamos usar el nombre porque ya eso es un activo de, del museo y del ministerio y toda esa burocracia es eh, compleja de, de irles y quitarles un nombre. Entonces, eh, a Rolando se le ocurrió que se llamara La Fatal, más de 15 años después, en el 2015, Castellón y Quirós lanzaron la revista La Fatalísima, una publicación periódica cuyo nombre evoca y reinterpreta el proyecto de revista editada por El Mat en los s Esta publicación digital cuenta el día de hoy con 17 números. Rolando Castellón ha acumulado a lo largo de su vida miles de documentos que se encuentran actualmente en Arceum, San José, Costa Rica, su acervo comprende publicaciones, revistas, arte postal, material gráfico, libros de artistas, fotografías, textiles y objetos encontrados e intervenidos. Hay muchas personas que nacen colectores de todo, ¿no? Botella de... tapas de botellas de Coca-Cola, lo que sea. De manera que es una, una actividad humana muy normal. Y algunos lo tomamos en serio y se vuelve pasión, se vuelve vida, se vuelve... Eh, fama, hasta cierto punto, a pesar de que no, no soy famoso en mi familia, ni en mi familia soy famoso. No entienden lo que hago, ¿no? Pero bueno, es, es esa idea, ¿verdad? De, de, de, de guardar, que es el rol del museo? Guardar para el futuro. Múltiple 2001 fue un proyecto que exploró la idea de multiplicidad de la obra seriada y todo aquello que se considera repetido, copia o derivado, incluyó desde producciones industriales hasta aquellas formas de repetición vinculadas a tradiciones culturales como celebraciones o actos cotidianos. En cada exposición uno debe arriesgar un poquito, uno debe, yo le decía a Tamara que a mí me gusta eh, un arte que en la exposición se comporta como una obra de arte pero que fuera de esa exposición no era nada. Entonces, eso que hablamos de arriesgar, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si no se tira uno a nadar, no atraviesas el río, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pusimos una dosis de riesgo, una dosis de reto y algo que también, que uno confía en esos artistas. Tuvimos una exposición que aquí está, esta que es la, la nueva generación de, de arte abstracto. Esto fue todo Sudamérica, incluyendo Norte, Centro y Sudamérica. Okay, esta exposición fue muy importante, porque venían gente, la mayoría por Sudamérica, obviamente, pero aquí vinieron tres norteamericanos, no, tres norteamericanos dos de las, del Caribe, y entonces era representativa de todo el continente. La Exposición Mesótica de América, No Representativa, de 1995, fue la primera exposición de la serie mesótica en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica. Curada por Virginia Pérez Ratón y Carlos Basualdo, la exposición buscó abarcar el arte de todas las Américas a través de 15 artistas y las posibilidades de la abstracción. Durante los años de teorética, Luis Fernando Quirós colaboró en la curaduría de varios proyectos, entre ellos Tecnológico 2, Espadas a Doble Filo del 2003 y Múltiple del 2001. Tecnológico 2, Espadas a Doble Filo fue un proyecto planteado como una nueva versión de Tecnológico 1, llevada a cabo una década antes en el Centro Cultural de España. La propuesta buscaba explorar los límites y las zonas de confluencia entre la noción de artes y técnicas, así como la relación de las prácticas artísticas con los medios tecnológicos y la cotidianidad. En ese momento el, el subtítulo de esta exposición es eh, Espadas de doble filo, que son esos objetos de que uno se acerca, qué lindo, pero que lo hieren, ¿verdad? Que depende cómo los tome, eh, puede que salga herido. Eh, hay otras piezas ahí, también la de Lucía Salas, eh, Lucía, Lucía Madrid, que está aquí, eh, es otra pieza que que me, da, me complace mucho de, de que ha estado en otras exposiciones y Lucía la preparó para esta exposición en particular, que fue en el 2003. Desde muy temprano Castellón buscó eludir el culto a la persona muy presente en el mundo del arte. En sus inauguraciones de proyectos y exposiciones en el Museo de Arte Moderno en los años 70, Castellón siempre se ponía de espaldas durante las fotografías evitando el registro de su rostro. Para crear sus obras también empleó seudónimos como Moyo Coyotzin, Cruz Alegría, Chupisco Chumico, Emundo chevón Cancín, Quinque, Gorila Voice, Quijote de la Cruz, entre otros alter-egos, que usó de manera aleatoria buscando multiplicar su nombre y rostro y subrayar la subjetividad y el acto creativo como dimensiones en constante movimiento. Cuando Mosquera vino, una vez, porque él ellos venían aquí por, por, por, por Virginia, eran amigos de ella, ella los invitaba, ella venía. Aquí está la foto de este viejito que yo terminé bailando este, flamenco con él. No, nos emborrachamos todos en la, en la Embajada de Canadá y ya estamos. A... Entonces, este es el curador más importante de, de los últimos años en Europa, en el mundo entero. En noviembre de 2000, Pérez Ratón invitó al curador Harold Siman, entonces nombrado curador de la 49 Bienal de Venecia, a viajar por Centroamérica. Producto de su visita, Simon incluyó a seis artistas de la región a la Bienal del 2001, titulada Plataforma de la Humanidad, en la cual Federico Herrera de Costa Rica y Aníbal López de Guatemala recibieron premios. Este señor vino a Costa Rica, este, este Priscila y... Ah, no, este soy yo, sí estoy. Lo que pasa es que yo me escondo, la... ya lo vieron, ¿verdad? Que yo estoy cubriendo como... No lo había visto, ¿no? Ahí no tengo cabeza. Un curado tiene que defender su tesis, ¿no? Primero tienen que tener opinión, porque si vos haces algo y te lo cuestiona y vos tienes que saber cómo responder. Eso es muy importante, tener la capacidad de escribir linealmente con, con un tema específico basado en las ideas del artista, tu, re, tu respuesta a lo que ves, todo eso tenés que ponerlo en los textos que vas a explicar el trabajo. Eh, tiene que ser, tiene que haber eh, eh, la condición de la persona de constancia, ¿no? commitment, como se dice en inglés, de estar comprometido con lo que vas a hacer. Todas esas cosas son importantes. A mí me catapultó la experiencia de teorética porque me reafirmó y me dio seguridad de que lo que sabía y lo que había hecho eh, estaba dando frutos, estaba resultando. Mucha de esa gente que, que, que nosotros metimos en exposiciones fue un impulso que los determinó para que siguieran una carrera de arte, ¿no? Para que sean ahora eh, personalidades del arte, ¿no? Entonces, eso es lo que le da a uno esa, esa seguridad. Respecto a Teorética, esta fue mi casa por tres años. Me parece que fue una, una idea genial tener algo independiente de, de, de las autoridades o, o de lo que es uh, oficial. Rolando Castellón fue integrante de la Asamblea Fundadora de Teorética en 1999, junto con el curador Pablo Herkenhoff, el artista Claude Tournon y el arquitecto Bruno Estaño. Desde sus inicios, Teorética involucró a diversos artistas y curadores en sus exposiciones, libros, proyectos y actividades públicas, las cuales contribuyeron a generar conocimiento crítico y modos de trabajo alternativos en la región. En inglés dicen, hay una expresión que me encanta, que dice, y tal vez para terminar esta entrevista, que los, lo que usamos, los dados que se usan para, para apostar, eh, son cuadrados o son de ocho, ocho lados, entonces de cualquier manera que los se tiren, caen sentados, ¿verdad? Nunca caen en, el, en, en la orilla o, o en el triángulo, sino que caen sentados. Entonces en inglés hay una expresión muy poética para mí que dice, the dice, dice es dado, the dice has been set. Cuando cae, no se mueve. Porque el fondo, pues, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, en, en nuestros casos, que hemos tenido una vida tan larga, activa en esto, el, el, el, el dice de nuestra vida has been set. Y ya sabes lo que vas a hacer, y yo también. Entonces, es una manera simpática de... De agradecerles a ustedes, a cuatro y la institución, de que nos hayan invitado para, bueno, hablarlo como es el de From the Horse's Mouth, de la, de la lengua del, del caballo, ¿no?